Hola amigos del canal El juego de hoy es un juego muy corto Está basado en una teoría de la conspiración De una tiktoker que se encontró una escalera en el bosque Y que jamás debe de subirla Vamos a por él Si alguna vez encuentra una escalera al azar en el bosque, deberás alejarte lo más rápido que puedas, nunca subirla. Eh, dicen que en Estados Unidos se extravía mucha gente a lo largo de los años y coincide por donde hay más escaleras abandonadas. Pues aquí las tenemos. Vamos a por ellas. Pues efectivamente vemos un bosque, aunque parece la sabana, pero bueno, hay unos árboles, hay unos gráficos... Bueno, pues no están mal, consiguen bien el efecto 3D. Vamos a darle una vuelta a la escaleras, no podemos correr, no podemos saltar, no podemos hacer nada. Simplemente vamos a ver si hay algo detrás. Y sé que es un juego muy corto, yo no lo sé, pero es el primer juego que está basado... En algo supuestamente real Hablan de una teoría de la conspiración No sé de quién ni de qué Vamos a subir la escaleras Subimos la escaleras Y hombre, algo tengo que imaginar Pero no sé tan de pronto Pues hemos caído Vamos a volver a subirla Que no sé qué hacen yo una escalera En medio del bosque Parece aquí como si hubiese detrás una yo que sé, un edificio o algo y no hay nada, ¿no? Porque son escaleras vacías. Pues lo volvemos a subir. Y nos volvemos a caer. Este es el cuarto intento, vamos a ver. Y es raro que hacen una escalera construida en los bosques. Que hay, por lo visto, vídeos y todo de que hay algo pues nada, cuatro veces vamos a intentarlo por séptima vez quizá recorte algunas subidas porque tampoco no es que sea muy divertido y ahora voy a esperar aquí arriba se me ha ocurrido esperar ¿Eh? Se oye una música No una música, no Se oyen unos sonidos Así tenebrosos Parece que estamos como flotando ¿Qué? ¿Eh? Se oye como latidos de corazón. O, o empezamos a respirar. Oh, empezamos a respirar agobiado. ¿Qué pasa? ¿Bajo o no bajo? Joder, ¿qué hago? ¿De a mí, qué nervio? Ya hay un bicho allí al fondo, pero no viene oh se ha teletransportado. Vamos, yo no creo que la teoría diga que si aparece un bicho allí, que vaya a buscarlo, creo que es lo que menos... Más tarde por la noche, joder, susto ha sido de, de que hemos dado como unas piruetas ahí y hemos aparecido de noche, pero ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver, estamos de noche con una linterna. No entiendo qué hacemos con una linterna. Eso habla de que las conspiraciones pues a veces son eso, simples conspiraciones, o sea que, que son imaginaciones. Pero el juego, bueno, resultó un poco poco intuitivo porque hay que esperar. Pero eh, bueno, supuestamente de la escalera hemos pasado a otra dimensión o, o otra cosa. O es que eso está verde. ¡Uy! ¡Ostras! Hay un tío aquí abajo de la escalera. ¡Dios! Yo, ¡Lojo! Yo Lleno yo, de sangre la boca. <tose> puta madre. Ya no. Joder. Joder, eso no me lo esperaba. <tose> de puta juego. Buenísimo. Te desespera y luego te asusta de golpe. Es una teoría de la conspiración, está muy bien. Y luego resulta que, que no hemos matado algo, yo que sé, que ahí hay muertos o que no hemos matado. Digan en comentarios lo que piensan. Yo no creo en las teorías de conspiración. Bueno, vamos a valorar la historia del juego. En un minuto. Es una teoría que hay escaleras sueltas en Estados Unidos, por ahí construidas, y que la gente que sube desaparece. Nosotros hemos jugado y hemos desaparecido. Nos hemos encontrado con una escalera en la que hemos visto un cadáver. No sabemos si somos nosotros o no, pero por lo visto no, porque algo nos ataca después. Así que, bueno, ¿qué opinan ustedes de esta teoría? Por favor, díganlo en comentarios, porque yo no creo mucho en estas teorías. Pero me puede intentar convencer o comentarme, así que espero que le haya gustado, like si es así, y nos vemos, ¡hasta la próxima!